Muy buenas noches, días o madrugadas, cualquier momento del día en que nos estés escuchando, seas bienvenido a esta voz de Ultratumba ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches, me da gusto saludarte en esta ocasión, y empezando con todo esta temporada número 2. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos para esta versión? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué, qué puedes hacernos eh, llegar? respecto de esta nueva temporada de Pósito Esta nueva temporada vamos a trabajarla, vamos a buscar contenidos más allá de la comprensión humana y no solo vamos a tratar como de buscar eh, la parte de verdad y, y, y, y exhibir charlatanes y cosas así porque nos hemos encontrado con cualquier cantidad de charlatanes, más allá de los ya clásicos Carlos Trejos, Badabooms y todas esas cosas, hemos encontrado otras cosillas Dentro de nuestras investigaciones que estamos haciendo para, este, para esta sección de la voz, del, la voz del Pueblo MX, La Voz de Ultratumba, esta temporada queremos hablar un poquito más allá de la parte, digamos, consciente que podría llevarnos como personas, como humanos, a decir, hay fantasmas, hay monstruos, hay todo ese tipo de cosas. Y vamos a empezar en este primer episodio de la segunda temporada de La Voz de Ultratumba, pues con un cuate, con un personaje... Que es medio conocido, no sé si usted tiene más o menos como recuerdos de los años noventas, por ahí de 1994 fue uno de los misterios más grandes de pues sí, que se vieron en México, casi a nivel de Jimmy Hoffa, como en los gringos. Estamos hablando de un cuate que desapareció, se desmaterializó, prácticamente se esfumó así en la nada, y durante todos estos años que han pasado, pues el misterio sigue vigente. ¿En dónde cangrejos está Jacobo Greenberg? Este cuate pues es un era era o es, no sabemos dónde está, quizá en estos momentos se, se hizo uno con la fuerza y está con todos nosotros en todo momento, porque a final de cuentas los estudios, toda la todo el bagaje que este cuate traía, todos todo su, sus temas que él manejaba, pues van apuntados hacia ese sentido. él el, el, este cuate Jacobo Grimberg pues era un neurofisiólogo Y aparte era psicólogo Lo cual quiere decir que Previamente a ser psicólogo Tenía conocimientos de medicina Y después ya fue estudiando la psicología Y como psicólogo Pues fue estudiando como el comportamiento De la mente, de las personas Todo ese tipo de cosas También como este, llegaba A algunos, algunas conclusiones y, todo ese, y todos esos elementos Y al mismo tiempo Solía combinar todo esto con la parte tecnológica ¿Qué quiere decir? O sea, él, él fue de los primeros científicos en esa época en México Que empezó a hablar que el cerebro tenía un voltaje Que el cerebro tenía una especie de campo que no habíamos este, estudiado Y de, después de todos esos años, de repente en 1994 Jacobo ¡puff! desapareció los científicos serios, bueno, por llamarlos serios de alguna forma, eh, en una forma convencional, pues decían que el, el acercamiento que este cuate tenía a la telepatía, a la astrología, al chamanismo, a la meditación, al estudio de la conciencia y al estudio de las auras y todo eso, y toda esa cosa, desde el método científico. Recuerden que aquí en La Paz del Pueblo siempre avalamos. Prácticamente todo conocimiento Siempre y cuando esté guiado Por el método científico tradicional Investigar, comparar, preguntar Y todo ese tipo de cosas Entonces Jacobo Greenberg traía toda esta Como digamos, toda esta todo este bagaje Todo este background del background. método científico Entonces cuando platicaba sobre telepatía pues Los científicos tradicionales Obviamente se enojaba, ¿no? ¿Cómo hablas de esto? Que no sé qué? Y en algunos casos, en Estados Unidos, algunas universidades le empezaron a decir Oye, si sí estás trayendo buenas este, ideas Y de repente Jacobo Greenberg pues empezó a ser como muy famoso Ustedes quizá lo recordarán porque por ahí hay un libro muy famoso de, de Que se llama Pachita de Jacobo Greenberg Jacobo Greenberg nos narra la historia de una curandera Aquí viene la parte en la que nos separamos y nos pasamos de lo normal de la ciencia a lo paranormal, a la parapsicología y cosas así raras porque el libro nos narra elementos algo fantasiosos como la materialización, como la desmaterialización... Nos narra una cirugía en la que Pachita abría una persona, sacaba los órganos Los manipulaba, los curaba, volvía a sellar y aparentemente no había cicatrices Entonces, para este momento, pues queremos en nosotros aquí en La Voz del Pueblo Primero, nosotros platicar sobre las hazañas de este cuate y por qué fue que desapareció O sea, sus estudios en en los temas de telepatía, de astrología y de esta um, neurofisiología, que además después terminó en decantar en algo que se llama teoría sintérgica. Jacobo Gringer pues, proponía que el tiempo y la energía serán pues, un continuo, que el humano, pues nosotros apenas y medio nos damos cuenta en dónde estamos. Algunos científicos Pues eh, avalaron sus estudios y el, el libro, si quieren ustedes ir a buscar el libro, el libro se llama El Cerebro Consciente, fue traducido a siete idiomas, fue una cosa que realmente traía como mucha, mucha información de este caso y mucha de esa información se avala hoy en día y se está retomando, bueno, no, no estoy diciendo que así sea, ¿no? pero toda esta información, si ustedes leen El Cerebro Consciente y comparan con las ideas que está en estos momentos Desplegando Elon Musk Con el Neuralink Verán que tiene mucho sentido Lo que Jacobo decía A final de cuentas el cerebro pues tiene esto, Todas estas conexiones Entre los neurotransmisores Entre las células y todo eso Y se ha demostrado Que básicamente es electricidad O sea cuando nosotros pensamos Lo más que se me ocurre es por ejemplo un, eh, Los bits y los bytes De las computadoras ¿no? que no es otra cosa más que acomodar la energía de cierta forma y de ahí se extrae la forma en... se traduce, se, se, se decodifica y ya nosotros podemos observar que videos, que escuchar Spotify y todo ese tipo de cosas. Entonces en el cerebro pasa algo similar, es un poco más este, abstracto el asunto porque vamos, no hay un circuito, no hay algo que podamos como seguirlo, pero las conexiones de los neurotransmisores en esta teoría sintérgica... Que Jacobo Greenberg empezó a develar fue algo muy interesante. Su libro, eh, su libro este del de el cerebro consciente, cuando ustedes lo leen, pueden más o menos como entender esa parte. Es algo muy interesante platicar de este asunto, porque después de ese libro, después de ese periodo, a finales de 1994, Jacobo se, espum se esfumó. O sea, desapareció. ¿A dónde desapareció. está Jacobo Greenberg? No, no se sabe qué fue lo que pasó Incluso hay entrevistas en las que se tenía como conciencia Que tenía que estar y, y, y no se supo en dónde está La figura de Jacobo hasta nuestros días Tiene como ese halo de misticismo Mucho más allá de que haya desaparecido y todo ese tipo de cosas Porque su acercamiento a cosas como el chamanismo Como estos elementos... Digamos que no son necesariamente científicos Sino que son más del tipo paranormal, paranormal. Acercarlos, a la, acercarlos a la difusión mediante el método científico Que era lo que nosotros hemos platicado siempre de Ok, si te creo que puede existir un fantasma Vamos a demostrarlo con la ciencia como debe de ser Entonces Jacobo Greenberg se dice que pues él sabía mucho Sabía más de lo que tendría que haber sabido y las instituciones, la CIA y todo eso, lo, lo dieron por desaparecido, o sea, quién sabe, ay, se, se cayó contra seis balazos y quién sabe dónde cayó, entonces, si sí hay, ¿no? hay una fosa, ¿dónde está dónde está Jacobo Grimberg? De hecho, y lo metemos dentro de esta sección de la voz de Ultratumba, porque sí viene acompañado de estos temas, eh, en específicos que son inherentes a, a esta figura tan importante de los ochentas, parte de los noventas. De hecho, yo ahí estando rememorando y teniendo como que una retrospectiva, yo sí me acuerdo que en algún momento era muy sonado en las pláticas de las señoras entre mamá, las tías, todo ese tema de, de curarse con este tipo de, de médicos, ¿no? Que eran curanderos. Eh, ahora el curandero ya se ve más como un estafador que te limpia con plantitas y, y te hace limpias con huevos, te pasa los huevos por la cara literalmente y por todo el cuerpo y, y lo ponen en un vaso y hacen ese tipo de cosas, pero realmente antes de eso el chamanismo era pues casi casi una profesión y un don que se te otorgaba por parte de, de tu tribu, no de tu misma naturaleza. Aquí lo impresionante, y como se unen las dos historias, esta que ya mencionó aquí Néstor, que es de Pachita, que era una curandera que atendía por ahí en el centro de la Ciudad de México en algunas ocasiones, en las condiciones menos salubres que te puedas imaginar, eh, incluso el método de operación, las operaciones les llaman operaciones energéticas eh, a través de... La manipulación de lo que después Jacobo retoma de un, una terminología eh, suiza, que es la lápiz, que es ni más eh, ni nada que la membrana que genera toda la realidad que conocemos, ¿no? Si recordaban, por ejemplo, en la película de Matrix, los unos, ceros, bueno, todo el código binario y exagesimal que pasa en, la, en las animaciones de Matrix, es lo que compone, digamos, el tejido de esa realidad donde se encuentran los protagonistas. Es, digamos, una analogía de lo, lo que la latiz que él manifiesta dentro de estas investigaciones estaba manipulando pues esta curandera. Realmente eh, va asociado mucho también a un poco del tema de paranormal metafísico porque eh, en el caso específico de, de, por ejemplo, una persona que entró con un mal de pulmonar que ya tenía, no sé, por alguna causa inherente, no sé si al tabaquismo o a alguna afección por trabajar con eh, asbestos y todas esas cosas que antes no se tenían consideradas, esta persona acudió con una curandera, esta pachita, eh, bueno, así se le conoce, pero se llama Bárbara Guerrero, es una de las curanderas que tuvieron mayor fama en sus tiempos. Entró y digamos que tenían para la operación, tenían un cuchillo, le llaman un cuchillo de monte, que es eh, con el cual abría a las personas, o sea, literalmente, eh, si tenías un problema en los pulmones, te abría con el cuchillo eh, la piel y el hueso, el esternón los abría, sacaba los pulmones eh, dañados, eh, manipulaba la latiz, los, los pulmones dañados los tiraba en, en bandejas o en cubetas, ahí como para desperdicio, y de hecho eh, materializaba de alguna manera un órgano nuevo y se lo ponía como si fuera un lego, ¿no? O sea, haces un lego, quitas y pones y casi como el señor cara de papá. O sea, lo pones ahí y ni siquiera como que coser arterias, reunificar nada, sino que simplemente quitaba y ponía y, y hacía un pase a través de la herida que había ejecutado. Y esta cerraba, incluso ella señala a los testigos, que fue uno de ellos Jacob Greenberg, que ella no se manchaba de sangre al estar haciendo estas operaciones las demás personas que estaban al interior de la habitación que eran sus estudiantes sí tenían ya eh, todo el, la indumentaria todas las batas llenas de sangre pero ella extrañamente no se supone que ahí hay una parte donde indican que ella entraba en un trance profundo al momento de estar haciendo estas operaciones energéticas y era poseída por eh, no sé si decirle el alma, era poseída por la figura esta que le llaman el emperador Cautemo. El emperador que ¿Sí el ella le llamaba el hermanito, eh, la Tuani. Él, él, él tomaba posesión de ella y eh, como era una de sus misiones, eh, en teoría, curar al pueblo mexicano en aquellos tiempos cuando fue emperador de los de los mexicanos. Eh, no, no concluyó con sus, eh, con sus objetivos, digámoslo así Y recibió su alma dentro de esta curandera ¿no? De esta eh, Bárbara Guerrero, que es la Pachita Que hizo innumerables o incontables operaciones De hecho, no nada más está Jacobo como uno de los principales testigos Que acudieron a estas prácticas, a estas operaciones también se habla de bueno de los que todavía están vivos ahorita de Jodorowsky, Alejandro que de hecho él iba nada más como Mirón y terminó siendo operado por Pachita y, y dice él en su testimonio que lo, lo atañe a la presdigitación o sea que hace un trabajo tan mental tan profundo esta curandera que realmente te hacía creer que estabas eh, sanado de hecho, una de las condiciones que le daba como que a todas las personas que operaban era que descansaran primero tres días, o sea, no se movieran para nada, absolutamente nada. Y también que no se hicieran ni análisis ni seguimientos de ningún tipo en ningún doctor. Entonces, realmente eso también llama un poco la atención por el tema de los seguimientos eh, ...se abre un testimonio incluso de una de dos personas... ...que se superaron el mismo día... ...que eran de la misma familia... ...con afecciones similares... ...una no creyó en lo que le dijo esta curandera... ...y a la semana se fue a hacer estudios... ...y resulta que seguía con el mismo cáncer... ...por así decirlo... ...y al poco tiempo pues falleció... ...en cambio el otro que no hizo... Eh, ...lo contrario a lo que se le había ordenado... ...pues sí sanó, ¿no? Entonces... Ahí también se habla de, de esa manipulación que tiene la fuerza de, de los placebos o de este acondicionamiento, que realmente lo vemos a nivel de escala menor y si quieren más de morbo en las personas que practican la hipnosis. eso es un dato real, un dato duro científico demostrado que hay cosas que el cuerpo humano está dotado para hacer pero a veces no están eh, profundamente programadas. Eh, a esta parte yo siento más escéptico acá el estimado Néstor, pues eh, habla más de, de una conciencia, digamos, más escéptica desde siempre, pero yo sí le doy su beneficio de la duda, porque realmente tantas personas que pudieron haber asistido a esto, pudieron eh, visualizar, ¿no? Que incluso... A veces la materialización para cerrar las heridas o, o sanar en una operación eh, era como el multiverso, ¿no? Sus manos se veían como cuatro, cinco o seis manos al mismo tiempo haciendo la operación y la materialización de los órganos. Se dice que también en estos libros se documenta que si sí eran restos de órganos humanos, o sea que realmente sí habría los pacientes, pero pues sin ningún tipo de anestesia o de cuidado paliativo previo a una cirugía, ¿no? Que ahora ya eh, por ejemplo a ti, en mi última cirugía que tuve, te ponen en el ayuno, te canalizan, te hacen una serie de preparaciones para abrir tu cuerpo y hacer la intervención, una intervención quirúrgica, pero pues ella no lo practicaba de esta manera, no era como un quita y pon el órgano o la, la cuestión dañada. No sé qué piensas tú al respecto de este canal en específico, de, de ese testimonio, en esto. Yo sí tengo como dudas, muy severas, muy profundas, muy marcadas. Y, y de las dudas estamos hablando que la parte del escepticismo no puedo nada más decir no, es cierto, no o sea, no lo he visto, que no sé qué. Sin embargo, cuando ya hablamos cosas de me posteó, me no sé qué, y todo ese tipo de cosas que no están necesariamente estudiadas, confirmadas, comprobadas y desde cierto punto de vista en un plano real tangible, 100% creíble yo creo que esta narración de Pachita por parte de Jacobo Grimberg era como una especie de cuento, de narrativa para poder solventar otras cosas, o sea vendía este libro como pan caliente porque al final de cuentas la narración, la historia y todo eso pues sí llega a, a como de ay a la curiosidad y todo ese tipo de cosas Vamos, no es un cañitas No es un cañitas así de lectura como para ir al baño No necesariamente a leerlo Pero es una lectura que trae como mucha información valiosa De lo que hacía esta señora y etcétera, etcétera Y el hecho de que tenga como ciertos tecnicismos Como lo es el latiz en el que esta señora abría Y no era tocada y no sé qué Pues sí despierta la curiosidad Despierta como el morbo de a ver por qué, ¿no? Pero de ahí a que digamos es un método fiable, factible, comprobable, la verdad lo dudo. Estamos hablando que esta narrativa, que esta fantasía está al nivel de cuentos submágicos de África Central. O sea, llega un cuate con un agua mágica y tómatela y te vas a curar de, de, de, de sífilicida, diarrea, conorrea. Eh, todo eso y no tiene ningún sentido Porque ni siquiera está como comprobado Digo, no No se habla de cuánto cobraba O si había alguna especie de remuneración O algo así, pero todo este tipo de Expresiones De manejo De, como bien dices, de placebos Y de la gente de, mire ustedes este mañana Tómese el agua En este vaso gigantesco ¿No se ve? Ah, ahí está, ¿no? En este Tarro gigantesco, tómese su agua y mañana usted va a amanecer 10 años más joven. No tiene ningún sentido. O sea, así como lo digo, no tiene ningún sentido. O sea, y, y desde cierto punto de vista que Pachita, con un cuchillo cebollero, filetero, de monte o como sea, destripara a la gente, sacara sus órganos, los manipulara prácticamente desde una forma etérea, que no los tocara y que ella permaneciera inmaculada. No tiene mucho sentido, se los digo yo porque pues, cada tercer día me hago una prueba con el glucómetro y me pico y la sangre sale en tres cuatro gotitas y aún así es incontrolable la sangre así. Entonces, ahora imagínense una fisura, una abertura como para poder extraer un pulmón, extraer una vesícula, extraer algo que, que duele, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo tengo muchas dudas al respecto. Y estoy en el en, en, del lado en el que creo que Jacobo Greenberg usaba esta narrativa para vender libros Para vender libros de sus conclusiones, o sea, él decía, sí, mira, con la teoría sinergética pasa esto, pasa lo otro, que no sé qué Y conocí a esta señora que usaba esos conocimientos ancestrales y de ahí traíamos esto Compra mi libro de la Pachita, porque el libro, eh, la, la narración de esta onda, pues, cuánto cuesta? 150 pesos. Uy, uh, vendió quién sabe cuántos libros y de ahí sacaba para los chicles. No estoy diciendo que en un dado caso dijeras, ah, no, o sea, quiero decir que, el, que los conocimientos que Jacobo Greenberg... fue adquiriendo, fue acumulando, los, los pudo como medio tergiversar para hacer esta narrativa. Porque de otra forma. Es complicado que puedas como imaginar Que alguien te destripa, te destaza Y te cura, así de la nada No tiene nada que ver Entonces, ¿de dónde Bien, de dónde Puede pasar esto? O sea, puede ser que Históricamente, el chamán El viejito, el ancestro, el abuelito ¿No? Sabía que si te tomabas Un té de ruda, por ejemplo Pues abortaban las, las chavas que estuvieran embarazadas Abortaban con el té de ruda Y ya sabía, ¿no? A lo mejor Ahí sí tiene algún sentido que las infusiones de algunas plantas medicinales, por ejemplo, este, la hierbabuena te relaja, el romero prácticamente, si te pasas te puedes hasta morir de una relajación con té de romero. Este, la manzanilla, la canela, cómo te dan esa como, como, viva, como vivacidad Cuando te tomas un té de canela calientito, se siente una maravilla O sea, ahí sí no estoy poniendo en tela de duda las maravillas de los conocimientos ancestrales de plantas Que podrían en un dado caso llegar a ser hasta desde cierto punto de vista medicinales O sea, no que te curen, sino que te ayuden por ejemplo a controlar que niveles altos de glucosa, niveles altos de triglicéridos, sí, sí puede pasar que con plantas, o sea, un día, por ejemplo, no comas la tortota, cómete dos apios y verás que al otro día amaneces un poquito mejor, no porque sea un medicamento, es porque te está ayudando a controlar ese tipo de cosas, entonces, no pongo en tela de juicio el conocimiento ancestral y las... pongo en tela de juicio esta mezcla entre la parte de de la teoría sinérgica de el conocimiento y del cerebro consciente que decía Jacobo Greenberg en sus libros, junto con las cosas raras, con las cosas fuera de este mundo que Pachita podía haber logrado. ¿En dónde está? Tan está raro el asunto que, que dónde está, ¿no? O sea, no quiero llegar al de, ah, fue un circo y después de que ganó tantos miles de pesos ya se desapareció porque ya había ganado dinero y el otro día lo vieron comiendo quesadillas en la marquesa. Creo que no, o sea, simplemente el Cuate no aparece, no, no apareció No sabemos dónde está No hay un registro si fue asesinado Si desapareció, simplemente es, Se desfumó. Se, se, se no no quiero ser como Ese de, ah, nada más se cambió de identidad Y no sé qué, me gusta mantener Ese halo de misterio, sí de Pues qué pasó, ¿no? O sea, si sí, sí esa Como, pues digamos Leyenda moderna, ¿en dónde Está Jacobo Grimberg? No? ¿Qué ¿Qué pasó? Se, se, se hizo uno con Pachita y los dos se desaparecieron como en Star Wars se hicieron uno con la fuerza no lo sé, o sea todo, esa, todo este tipo de cosas están, son muy interesantes a nivel narrativo, pero a nivel en el que yo no les recomendaría que fueran y pusieran uno, su dinero en ese tipo de cosas y dos el que dijeran que con eso se van a curar de algo fuerte, no vamos está al nivel de un huesero ...vas con el huesero y... ¡ay! ...te truena y te descompone más... ...entonces... ...lo recomendable es ir con un médico... ...primero el médico familiar... ...o sea... ...sabemos que tienen fallas los médicos familiares del IMSS... ...y que muchas veces llegas al IMSS... ...y nomás están así en la computadora... ...y ni te ven y... hay medio les cuentas que... ...y ya te recetaron dos paracetamol... ...no... ...pero... ...si llegas al segundo nivel en el IMSS... ...el IMSS es... ...ir al IMSS es como un videojuego... ...vas y... ...si sobrevives al primer piso y pasas a la especialista, ya tienes un poquito más chance de que te atiendan mejores médicos, si te mandan al tercer piso, es cuando ya llegas a, a un nivel más alto, un especialista top, no o sea y a, estamos hablando de especialistas que trabajan en unidades médicas de muy alto presupuesto, o sea en, en hospitales privados carísimos, ya son los médicos que trabajan en el IMSS cardiólogos, urólogos, todos los especialistas que están en un tercer, segundo nivel, son, son lo más confiable que puede haber pero digo, como en los videojuegos hay que sobrevivir por niveles cuando ya llegas al nivel más alto ya eres el campeón y tienes altas posibilidades de, de, de, de salir adelante, entonces yo no pondría yo pondría muy en tela de juicio el, el ámbito del, de la curandería de la salud, vamos, sobre esta señora Vamos, estoy hablando de que yo ni siquiera Confío en el fulano ese del TikTok Que sale ahí, que tiene los journals Y que no sé qué, que le anda diciendo a medio mundo Que no trague, que no desayune No tiene ningún, o sea, cuál es su base no? O sea, sí, a lo mejor es doctorado y no sé qué Pero imagínate, le dices a un diabético Que requiere cierto nivel De desayuno y comer determinado tiempo Y le dices que no trague, me lo matas Entonces, ese tipo de cosas Es peligrosísimo que la gente Pueda como, ay, es que Voy a ir con el curandero ¿Y qué tiene el niño? No, pues no sé, se cayó del tercer piso y trae un cráneo así este, hinchado y trae un montón de cosas. Ahí sí no puede ser que funcione el vaporcito de las infusiones. O sea, eso requiere una atención médica profesional. Por eso ese tipo de cosas realmente me despiertan, me destapan mucho la olla del escepticismo, porque a final de cuentas, a pesar de que llevan como el método científico que este cuate Jacobo Greenberg tenía como eso no no logran aterrizar en un plano real no logran aterrizar en un plano comprobable y digo, no quiero tampoco caer en el de ah, es que si yo no lo veo no existe, que no sé qué no, o sea, todo lo que ustedes si tienen la oportunidad de leer Pachita, ustedes mismos ah, eso no es posible, o sea, realmente no es posible, es súper complicado poder congeniar desde el punto de vista de, ay, sí podría pasar, no, no, no, no, es, es, o, o, o yo soy sumamente, definitivamente tengo un punto de vista muy, muy contrario a esto Lo puedo tomar como una historia fantástica, una historia de entretenimiento de este tipo de cosas que retoma la, la terminología Que retoma conceptos históricos, que retoma todas estas ondas de curación a, a la antigua y que nos lo narra de una forma moderna y que nos lo narra de una forma en la que puede ser como comprobable, pues yo lo equipararía a lo mejor con sus muy marcadas diferencias al código Da Vinci de Dan Brown. O sea, Dan Brown este, tomaba esta historia fantástica de un criptólogo que investigaba y no sé qué y tomaba los nombres este, reales de, de los elementos que había ahí y nos narraba esta historia de Robert Langford o Robert Landor, no sé qué, ahí entre París y todas estas locaciones y todo, desde un punto de vista que nos hace creer que todos esos sucesos sí ocurrieron, yo, yo pondría a Pachita en ese tipo de cuentos, en ese tipo de novelas, en ese tipo de historias Puede ser que este cuate tomó elementos de, de la ciencia, los empezó a, a, como a amalgamar con los, con los cuentos y el chamanismo Y de ahí pues ya fue como fue colocando esta cosa, repito, tengo muchas dudas O sea, soy muy escéptico al asunto de que me pasen los huevos por la cara, dice acá Francisco. yo no lo haría <risa> <risa> Digo, es una forma de decirlo Porque era el, el término Más común, que te hicieron una limpia Con el, la leña de ¿Cómo se llama? El pirul Unos huevos de gallina negra O de cualquier otra gallina Ya últimamente no import, importaba Realmente el color de la gallina Pero realmente sí era Una práctica muy común De hacer eh, Yo sí le daría el beneficio a la duda Es más, incluso me atrevería a convocar a gente que haya vivido esos eh, esos tiempos y hayan eh, tenido la oportunidad de testificar un tipo de operación de este tipo, que estaría bastante loco que en nuestros tiempos alguien recordara o que hubiera asistido a una curación de este nivel. Eh, creo que al día de hoy pues sí se ha, desmi se ha desmitificado el tema del chamanismo, porque antes sí el chamán era el doctor de la comunidad del pueblo y realmente se dedicaba a eso. Ya cuando hubo un interés monetario de por medio, pues salen por montones, ¿no? Todos aquellos que te prometen curas, o que te prometen sanar ciertas cuestiones hasta eh, energéticas, si quieres así decirlo, o incluso ya hay hasta los que se van a más al extremo y te hacen hasta exorcismos y cosas de ese tipo que te quitan eh, cosas del cuerpo ya energéticas más densas eh, creo que habrá uno que otro por ahí que sí lo siga haciendo como lo hacían en los viejos tiempos y que sí tenga estas potentades de poder ejecutar con una fuerza sobrenatural que no entendemos porque pues simplemente algunos no, no nacimos con esos dones ¿no? de por ejemplo, que hay gente que dice que ve a los eh, fantasmas, a los fallecidos. Hay gente que dice que es medio. Hay gente que dice que, que puede ver el futuro en corto plazo. Eh, hay mucha gente que, que dice que tiene este tipo de poderes. Y eh, yo siempre les doy el beneficio de la duda, ¿no? Yo a pesar de que yo no tengo ninguna de esas habilidades que me hubiera gustado a lo mejor tenerlas pero eh, no sé si es cosa de lección o cosa del de, de camino que se lleva al respecto dentro de la de la Matrix o del el tiempo en el que te toca estar en esta terrenalidad en el cual tengas que pues, aprender ciertos tipos de, de cosas en el camino, ¿no? a lo mejor una vez si sí vienes a ser curandero y otra vez vienes a ser un ingeniero <risa> una de esas dos eh, eh, por ahí está también el tema de Que va junto con eh, lo que dice Néstor De que podría ser una estrategia moderna De involucrar todos estos conocimientos científicos Al tema de la venta de la maquila de libros Aunque lo dudo un poquillo Porque este compa, este cuate de Jacobo Si sí tiene bastante bibliografía no sé cuántos libros son exactamente, pero tengo entendido que, que son más de 25, 25 a 32 libros, y no son librillos chiquillos de esos de 100 páginas como los que hacen ahorita comercialmente. Por ahí hablándonos que ya son de, de 600 páginas cada tomo, donde incluso ya traen este, terminología, pues que ya nos, nos es muy familiar, por lo menos a los humanos modernos, de poder. Eh, Digerir, ¿no? Antes eh, era como más difícil que la gente del pueblo, del pueblo común, tuviera acceso a ciertas terminologías, o cierta jerga técnica o matemáticas, que es así verlo, y entender todos estos postulados que él propone dentro de sus teorías. Entonces, ahora que afortunadamente el, el grueso de la población creo que tiene un poquito más de preparación eh, académica, pues tiene este entendimiento para poder eh, digerir estas palabras y estos postulados que él propone en sus teorías. De hecho, hay una entrevista que tiene en España, incluso uno de sus detractores que está ahí eh, en esa misma eh, rueda como de científicos, le dice: pero qué coño hablas tú, Jacobo, nadie te entiende del pueblo, tus palabras son muy sofisticadas y. Ya le dice que el, la gente de a pie, pues no le va a entender nada de lo que realmente está diciendo. Pero yo le comentaba así antes de la planeación de este video a Néstor que lo que él menciona o lo que es esos temas son tocados en los años 80. Estoy hablando que ese programa fue del 84. Néstor y yo tendríamos como unos 3, 4 años a lo mucho. Ya la jerga que manejan ahí es, es como una una jerga muy actual, o sea, es como adelantada la época de, o, o no sé si se dejó de hacer, se enterró para ahí un poquito y ahora que surgen estas nuevas posibilidades de empaparse con esta información, pues tenemos acceso a, a esta bibliografía y a este eh, tipo de, de teorías que son pues en tendencia a lo han comparado incluso con tesla que jacobo crimen era nuestro tesla mexicano al nivel del conocimiento que él tenía del psique incluso se decidió a, a no darle una una potencia al ser humano de que era el cerebro humano capaz de crear por lo que supuestamente vivió con esta curandera de pachita ¿no? él dijo eh, no no no tengo la capacidad, ni tengo tampoco el egoísmo de limitar a un ser humano, al cerebro humano, de decirle qué es lo, lo que es capaz de, de hacer, ¿no? de manipular o de entender. Y pasa mucho con la teoría de su desaparición, que se hace uno con la fuerza, como dice acá el estimado Néstor. Ya lo vimos en, en Lucy. Esa, es como un guiño a, a lo que podría haber pasado, que ya sabe tanto que se vuelve como un dios, no como el dios omnipotente que todos conocemos, que es tan sabio y que, sa que tiene todas las respuestas que realmente muchos buscamos o a veces no, que todo eso le da el paso al siguiente nivel y ya no es en este mundo físico que nosotros estamos por lo menos, y va asociado un poquito también a lo que yo vivo de, de entrevistar a la gente de aquí del pueblo donde vivo, que es Tlacote, que en algún tiempo también fue famoso por sus aguas milagrosas que curaban todo tipo de enfermedades, que incluso ya hablando aquí con la gente de, del pueblo, me dicen que era el mismo caso como de Pachita, no había el, el tema como comercial de la gente que decía, pues si es de placote el agua, no importa que me la des de tu pileta, ¿no? Voy a creer, creer que es milagrosa. Pero él me dice que recuerda que en una, una de las rancherías que está casi en la entrada del pueblo, llegaron unos sujetos algo extraños entre extranjeros, entre monjes tibetanos, entre algo raro, ¿no? Eran, él lo describe como, como un tipo de sacerdotes, pero con sotanas negras que no eran de padres, sino un tipo de túnicas negras que en las filas donde estaban formada la gente que quería venirse a curar de algún mal eh, empezaban como a hacer pases, caminar entre la gente y decir tú, ven con nosotros y los llevaban al interior de, de esta ranchería y les hacían eh, pues las curaciones pero no solamente con el agua sino los ungían con hierbas y con algún otro tipo de eh, cosas de los curanderos y estas personas salían pues eh, más curadas o sea si sí se habla aquí en el pueblo que si sí hubo bastante eh, charlatanería hubo bastante robo eh, el agua realmente la sacaban de, de los ojos de agua que habían por aquí pero que el especial era el que estaba dentro de, de esa hacienda no porque eh, se habla la leyenda dice que un día un perro sarnoso se metió y se cayó al ojo de agua y al salir su roña empezó a sanar automáticamente entonces se dice que por eso descubrieron que esa agua era milagrosa y empezaron como a dar para la, para la comunidad que se curaba sus males y ya posteriormente pues se comercializó y se hizo muy famoso incluso a nivel mundial porque hasta acá andaba o estuvo de los más famosos fue Velasco y, y de Estados Unidos Vino, creo que hasta el Magic Johnson En esos tiempos tenía VH y vino por Una de las agüitas de acá De Placot. así de interesante Está este tema, no sé No sé si tengas tú algún testimonio De estos eh, temas, Néstor Yo creo que puede ser que Sí, no, ¿No? decías que De los fantasmas, no, y ya luego te fuiste Recordando también de los De tus vivencias ahí con la familia Sí, digo, no, oficialmente no, porque tengo como un huesito del escepticismo de, muy como marcado, ¿no? Y, y a, a veces trato, por ejemplo, de ver, de entender, por ejemplo, el, de los fantasmas, ¿no? ¿Por qué somos tan susceptibles como humanos a de repente esta onda de, ay, los fantasmas, no sé qué? Si recordarán, por ejemplo, este en, en el episodio, en, en la temporada anterior, en algún momento dijimos, si sí hay factores. Que entren porque pueden ser recuerdos atorados Que a lo mejor eh, No nos despedimos No le dimos las gracias Fuimos groseros con el abuelito Con el tío, con la persona Que en su momento estábamos Y de repente veo así una sombra Y entre el fenómeno de la pareidolia De los de que tenemos Los humanos como innato Entre nosotros y Ay mi tío pasó o vi a mi tío O, o todo ese tipo de cosas Entonces se puede manifestar dentro de nuestra percepción este tipo de elementos, Más no quiere decir que necesariamente ahí esté. Entonces, ese escepticismo como que a mí no me llega como a convencer toda esta onda y ahora me dice se cayó el perro dentro del agua, espero que sea un que no sea un pozo que esté el agua estancada, porque pues qué clase de agua, o sea, ni, vamos, y te dicen que ni siquiera te la tomes servida yo prefiero que purga o cielo no sé, de, de, de agua de Juan Pazurita pues, vamos, ya para pronto para no tomar agua de perro entonces, no no soy muy convencido o sea, no me convence toda esta onda y vamos, se los está diciendo alguien que se puso feliz porque Jaime Maussan soltó un tuit en el que decía que Estados Unidos ha, ha creado una oficina para la investigación de los ovnis o sea, validando que sí hay fenómenos eh, extraterrestres y cosas así, ahora Estados Unidos Joe Biden firmó algo en el que sí se va a crear esta oficina para poder incluso generar defensa para este tipo de cosas entonces, vamos si yo pudiera como en algún dado caso poderlo confirmar, poderlo ver y que algo así, pues a lo mejor, no, oh, pues que bueno prefiero ser este, sorprendido que ser decepcionado o defraudado ¿no? porque imagínense te cobran un dineral, te hacen unas infusiones que tú mismo podrías hacer, agua hirviendo, hierbas, no sé qué, y el resultado pues, a lo mejor es lo mismo. Digo, vamos, no estoy diciendo que todos sean charlatanes o que yo esté cegado o, sea, o negado a ese tipo de experiencias. Pues no, digo, a final de cuentas, vivo en una zona en la que tenemos que respetar las creencias, alush, este, todo ese tipo de cosas que hay aquí, pues sí se tienen que respetar como, como creencias, como... Elementos históricos, pues entender que, de dónde viene esta, esta creencia y, y por qué se tiene como este, por qué la gente dice, ah, pues es, hay un muñequito de piedra, por qué tienes que poner una casita de una luz en tu casa para que te vaya bien y tienes que dejar comida, tienes que pasar a dar las gracias al puente de Cancún cada que pases, o sea, todo ese tipo de, de cosas. Vamos, no es que sean como que si no lo haces te pase, ¿no? Hay quien llega llegó hace 20 años, hace 30 años en, en su vida, ha sabido nada de los aluches, pero hay gente que llega en un año y no dura, que llega y no dura un año, porque le creyó que a lo mejor el aluch le, se le, le movió las llaves o algo así. Entonces. Sí. Es divertido pensarlo así desde ese punto de vista A mí me pasa aquí seguido, ¿no? Me quito los lentes, los pongo acá, me voy y sé. ¡Ay, mis lentes no los encuentro! Dejé el periódico, dejé algo y mis lentes ¡Ay, ya los movió la luz ¡Ah, ¡Ah pues sí, vamos a ver, ¿no? Pero de ahí a que yo diga este Si pasa esto o así no va a pasar Pues no, está complicado O sea, no, definitivamente no De ahí la parte de, de tomar a estas personas... Saber identificar la charlatanería es, es como que lo máximo, ¿por qué? Porque si no te va a costar un dineral. Un ejemplo muy clásico o muy común que todo en todo México, todos hemos oído hablar del Temazcal, ¿no? El Temazcal, este, esta cúpula en la que llegas, te sientas, sudas los vapores, etcétera, etcétera llega alguien con alguna este, indumentaria, dice algún rezo o algunas palabras en, en, algún, en algún idioma prehispánico o elementos que están fuera de mi conocimiento, pero a, aún así la experiencia pues es muy grata. No estoy diciendo que un chamán ahí me esté haciendo un fraude, no sé qué, no. Simplemente la experiencia de llegar, ver la indumentaria de una persona, ver toda la preparación que se hace, la cúpula está así para que guarde el calor, exhalar los vapores y todo eso eh, en, dentro del concepto del temazcal es algo muy grato no estoy diciendo que sea malo que sea charlatanes, no, o sea, si sí me puedo prestar a la experiencia de, de, de, de observarlo, y por ejemplo si me dicen, es que si entras al temazcal vas a hacer, este te vas a relajar te vas a decir, lo malo, las auras, no sé qué eh, puedo pensar que ay mira, las auras, de veras hablando de auras, <risa> este puedo pensar que si sí va a suceder lo que A lo mejor me relajo Me olvido de cosas me, me, Vamos, mi mente en ese momento puede pensar En muchas otras cosas Puede vagar Puedo hacerme uno con el tiempo Y en algún momento Los 10, 20 minutos que pase yo En el Temazcal eh, eh, Percibiendo estos olores, percibiendo esta experiencia En 10, 20 minutos A lo mejor mi mente viajó Muchos años en el tiempo O se hizo uno en el tiempo y y la, y la sensación posterior al temazcal, quienes lo hayan vivido, quienes hayan estado en un temazcal, saben que es algo que es, es difícil de explicar en un terreno de pasa esto en las neurociencias, no, o sea, es algo que te vas y, y, y la percepción y los sentidos, pues a final de cuentas se estimulan y ahí eso, por ejemplo, yo no podría decir que eso entra dentro del charlatanerismo, o sea, es una onda muy, muy este, tangible. Pero si me dices que dentro del de Temazcal a lo mejor me van a exorcizar del demonio O mi aura va a ser limpiada de no sé qué, ahí sí ya no lo creo Está difícil llegar a una conclusión de que sea como válida en ese aspecto Porque a final de cuentas pues es algo que no ha sido tratado por el método científico tradicional Al cual yo tengo como cierta cierto apego y pues es complicado que yo pueda decir ¡Ay sí, sí pasó! ¡Que no sé qué! No, vamos... Eh, yo creo que en, en próximas emisiones de La Voz del Pueblo vamos a tener que tratar sobre el método científico Porque lo mencionamos mucho y es algo que después de tantos años ya lo tenemos tan medido Experimentar, comprobar, medir este y todas esas ondas Que a final de cuentas decimos, no, pues sí, o sea, si ya está como comprobado Todo ese tipo de cosas, pues nos podemos incluso dejar llevar sobre Más sobre lo científico que sobre lo paranormal Recordemos que aquí ya hemos hablado, ¿no? Lo normal va en este caminito, que es lo que todos tenemos perfectamente medido. Y lo que sí puede ocurrir, pero no podemos como explicar, está en lo paranormal. O sea, del otro lado. Entonces, toda esta onda pues, también tendría que ser explicada. Entonces, si, si vamos a concluir algo de esta onda, pues es uno, no cerrarnos a la, a la, a la experiencia. Dos, saber identificar... ¿Dónde están esos sucesos? ¿Dónde están esos elementos que podrían ser ya de, que podrían caer dentro del charlatán? Porque el charlatán ay, sí, oh, y te va a poner unos cocos y unas nueces, y a lo mejor baila algo, y te va, y te va a, este, a superapantallar, y cada uno de esos minutos te está costando mil pesos o una cantidad de dinero fuera de, de lo que podría ser el presupuesto. Entonces ahí hay un charlatán, ¿no? Pero sí hay un, una persona que te va a ofrecer el servicio. Por ejemplo, aquí los pues sí, sí se hacen mediante chamán, por ejemplo, ¿no? El chamán llega, te explica, te cuenta, te, te da este, a, a percibir los olores y todo ese tipo de cosas. Y, y conforme vas avanzando, pues te va como guiando, ¿no? Hace, hace algunos cantos. Si te pregunta cómo te sientes, o sea, todo ese tipo de cositas a lo mejor no, no caen dentro del charlatán Y entran todavía dentro más la parte creíble, la parte eh, que, que, que tiene como más respeto de el chamán en, en forma antigua Pero si este mismo chamán me dice, ay, traes a... empieza como a mezclar, ¿no? Ahora traes a Satanás ahí colgado en el hombro derecho y en el hombro izquierdo viene el dios Ra de no sé qué y te, ahorita en este momento te voy a pasar el huevo y que las hierbas y ya, ya sale del, del, de los métodos, ¿no? Y es complicado que, quisiera, que quisiéramos justificar todo esto con el... Pues es una forma antigua, es una forma vieja de decir lo que no usamos en 100% del cerebro, ¿no? Vamos... Incluso dormidos el cerebro sigue cambiando, ¿no? Este el cerebro dice te, te, corazón ¿cómo estás? Estás latiendo, sí. Este sistema periférico ¿cómo están? No, pues ya me sentí como que no estás, no está, no me está llegando oxigenación ni latido. El cerebro suelta un toque eléctrico y es cuando sentimos que ¡ay! Nos caemos. Eso es porque el cerebro sí está cambiando en ese momento. Esa falacia, esa ese antiguo, esa forma vieja de decir Es que los humanos apenas usamos el 10% de nuestro cerebro Y la gente que escucha banda y truena cohetes Pues a lo mejor menos, ¿no? Pero no es realidad O sea, el cerebro en todo momento Cuando, cuando podríamos nosotros dejarnos ir y, y, y no percibir el hambre Pero el cerebro va a decir Oye, ya me falta energía Es hora de comer No, pues que todavía no tengo hambre No, si tienes hambre, ya come o, por ejemplo, este, la sed, muchas veces estamos hablando, y aquí se ve, ¿no? Nosotros, los youtubers, estamos hablando, hablando, hablando, hablando. Y yo difícilmente puedo, puedo, me puedo seguir y ya estoy todo seco y todo ronco. Y entonces el cerebro ya sabe que tiene que a lo mejor secretar sudor para poder regular mi temperatura. Porque en ese caso, pues, estoy teniendo estos problemas. Vamos, no justifiquemos estas ondas porque no sabemos lo del cerebro. Sí, sí, hay formas, Bueno, sí hay algunas áreas que no las podemos eh, predecir, controlar... ...saber qué es lo que está pasando allá adentro... ...pero de ahí a que digamos, bueno, lo que sigue, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que dijéramos... ...ah, pues sí tenemos de repente percepción... ...no lo sé, de hacia afuera de la ventana, por ejemplo... ...qué está pasando en estos momentos afuera de mi ventana... ...y que pudiera yo como cerrar, no sé, cerrar mis ojos y ver afuera... O lo que dicen, ¿no? Que te paras, y te, o sea, estás dormido y de repente haces un viaje para afuera o algo así Todo eso pues entra dentro del campo de los mismos sueños, o sea, y es algo subconsciente No quisiera yo equivocarme con alguno de estos, son tantos, ¿no? Freud, Hegel, todos estos cuates pues, han, han hablado de esta onda que es como inconsciente, o sea, te quieres salir, pues sí, cualquier persona que trabaje 12, 14 horas al día, recorra en el metro, en el camino, todo eso y aún así no ve los frutos este, monetarios porque sigue ganando poco dinero, pues desde luego que se va a ir a dormir y cuando duerma, pues a lo mejor su cerebro va a tener esa sensación de que se va, dice, no, pues yo me voy, ahí te quedas, voy a irme a la playa y eso es como parte del, del, del inconsciente dentro de la propia persona, no es que necesariamente haya tenido como un, un, un viaje astral, una experiencia extracorpórea, que no es lo mismo que diga yo que, que no existe, o sea, entran dentro de otro plano, que si sí es como comprobable estas cosas, si alguien me puede dejar en los comentarios, eres un, el charlatana aquí eres tú, porque esto sí ocurre, esto sí pasa, esto no sé qué, pues adelante, o sea, en verdad que sí me gustaría en algún... Yo siempre estoy abierto a ser sorprendido, o sea, yo siempre he preferido ser sorprendido Viendo como que, a ver, no te creo, ¿no? Que a realmente decir, ay sí, a ver, y madre, ya me, ya me hicieron un fraude Ya me decepcioné porque no era lo que yo pensaba O sea, todo ese tipo de cositas van como sumando Y la historia que abarcamos el día de hoy desde el, los conocimientos que Jacobo Grinberg trajo, su, su área de difusión, sus teorías y todo ese tipo de cosas, pues a final de cuentas forman parte de, de esta, digamos, narrativa moderna de México. Porque pues, sí, estamos hablando que es de 1994 para acá y está cobrando un poquito más de relevancia, un poquito más de fuerza, porque esto, el, estos elementos de, de las teorías sinérgica, hay un libro que tiene que se llama La construcción de la realidad, que yo lo leí hace como años y no sabía que tenía ese de, de qué se trataba, ¿no? Son libros yo o sea, es que, es que son narrativas, son elementos que incorporan lenguaje científico muy avanzado, o sea, sí, sí incorporan lenguaje científico avanzado y prácticamente, por ejemplo voy a ponerles un ejemplo muy burdo imaginen que es algo así como teoría del Big Bang, la, la serie de, de la televisión nos narran historias, nos narran esto, alguna, algún desenlace dramático, etcétera, etcétera, y lo matizan con palabras científicas raras, con elementos científicos y cosas así, y, y, y, y cae dentro del, se mueve en una delgada línea entre la difusión científica de sus teorías y el entretenimiento fantástico que, que nos puede traer Jacobo. Entonces... A mí sí me gustaría como ver estas cosas, o sea, en verdad que siempre he, siempre he estado como a favor de que alguien diga, sí, sí tenía razón, ay, perfecto, qué bueno, vamos a ver cómo se, cómo se puede esto, nosotros podemos también experimentarlo, incluso con el lenguaje inclusivo, aquí ya hemos tenido una apertura bastante amplia sobre, este, sobre estos cambios. ¿Por qué no vamos a abrir? Porque yo no abriría mi mente a estos elementos. Es complicado, pues sí, vamos, soy un señor de 40 años, ¿no? O sea, es complicado que de, de la noche a la mañana ya diga yo, ay, sí, sí lo creo. Entonces, soy escéptico al asunto, sí, no soy cerrado que no, nunca va a pasar. Puede ser, puede ser. A lo mejor me, me, me pongo a leer porque en los próximos episodios. Vamos a hablar de los cazafantasmas Vamos a ver cómo poder captar estas ondas Poder ver esto Incluso si nos han seguido y han visto Hubo hubo una psicofonía Y yo que era incrédulo al respecto dije, ¿pero por qué? Revisé mis materiales, revisé mis cables Revisé todo ¿De dónde cangrejo sale una voz? Que dice ah, ah, algo así que no sabemos qué era ¿no? yo, yo pensé que era un rebote del audio Pensé que era... Y no, o sea, no es nada No estoy cerrado pero lo tengo que investigar más, o sea, qué fue, ¿no? Algún, en ese momento a lo mejor iba pasando la patrulla, iba radiando y algo así, queremos saber qué es lo que es Y, y la voz de Ultratumba es eso, o sea, la voz que, que queremos alzar todos Uno, para conocer las cosas, dos, para que no caigamos tan fácil en este tipo de charlatanerías, en este tipo de engaños, en este tipo de cosas que ya cuando lo vemos en Bada En esas cosas rayan lo ridículo. Entonces, queremos primero nosotros como leer los elementos. Y sí, les recomiendo mucho, no, no digo, no somos uno de, de que ay ah, lean y lean cien libros al año, porque los mexicanos no leen. No, tómenlo como entretenimiento. Es muy entretenido muy entretenido leer la construcción de la realidad. La parte de Pachita es, es, es otro libro que no se llama Pachita como tal, sino es la historia de Pachita. Viene de un libro, una serie que se llama Las Manifestaciones del Ser. Si ustedes leen esos libros, si ustedes captan ese mensaje, en algún momento, como siempre hemos buscado en la voz del pueblo, que se cuestionen todo, van a preguntarse muchas cosas. Y, y van a ver, por ejemplo, la realidad del latiz y todo ese tipo de cosas que nos habla yo lo equiparo a la fuerza, ¿no? Que es ese elemento que está en todas partes Y que podemos hacer lo que, que funcione a nuestro, bienestar, a nuestro favor Digo, sin, sin traer cosas así como con la mente y eso Pero puede ser que sí sea factible O sea, que, que nos ayude pues incluso a sentirnos mejor O sea, la meditación ¿Cuándo hemos meditado? ¿Cuándo han meditado? ¿Cuándo se han tomado 5 o 7 minutos para realmente meditar? Eh, meterse en una cajita, en un cerebro en el que no haya nada Nada, nada, nada no sé, o sea, yo, yo solía hacerlo hace como siete, ocho años y no lo he hecho Y pues sí, sí, o sea, sería bueno tomar ese, ese campo y, y todos estos elementos, por ejemplo, dice Jacobo Wimber Que durante la meditación podemos ejercitar estos estas otras capacidades Que podríamos lograr en el cerebro Y tan es, eh, tiene tanta repercusión al día de hoy Que ahí tenemos a loquito este de Elon Musk con la cosa esa del Neuralink a mí me gustaría ver qué va a lograr con el Neuralink. Si ustedes leen los libros de Jacobo Wittenberg, dos o tres más o menos, donde habla de la telepatía y esas cosas, van a poder entender lo que Elon Musk quiere más o menos ahí hacer con el Neuralink, que es el chip en el cerebro y esas cosas, pero sí hay que tomarlo también con ciertas reservas. Sí es. De hecho, este es como un, un esbozo ahí muy corto, realmente mucha documentación de vida, obra y gracia de Jacobo y de todas las eh, personas que le siguen al día de hoy, no con seguidores, incluso yo creo que no, no había logrado vislumbrar logrado el momento de hacer sus eh, aportaciones de estas investigaciones a México y al resto del mundo por ahí muchas eh, teorías que la esposa lo desapareció también, o que ella estuvo involucrada, que hasta un agente de la CIA, porque sí incluso lo llegaron a buscar para esos temas de, de que la CIA le gustaba pues asegurar la comunicación o el espionaje, si quieres, a través de estos medios. ¿no? Entonces, pues esto es realmente un esbozo de lo que se puede venir más adelante Ustedes díganos ahí en sus comentarios si les gustó que tomáramos este tema. Eh, si lo destrozamos o no, no, <ríe> no era nuestra intención. Realmente es una opinión no únicamente. Voy a hacer un disclaimer aquí. Las opiniones mostradas no son verdades y tampoco le estamos adoctrinando para que usted tome una determinación diferente a la que ya tenga establecida. Pero sí es bueno mantener la mente abierta y abrirse a más panoramas que realmente... Incluso vuelven la, la vida más entretenida por, Porque cuando uno piensa que ya lo sabe todo Y que ha conocido de todo, pues te empiezas a aburrir Bueno, a mí era el caso, no hubo un, un tiempo para mí de sequía intelectual Ahora con estos temas y estos ejercicios de, de este eh, programa De esta técnica de entrevistas entre nosotros y ustedes De dar nuestra opinión eh, a, a mí se me ha despertado esa parte que tenía pues ya mucho antes un poco más desarrollada ahora este agradezco esta cuestión ¿no? de estar aquí compartiendo con todos ustedes porque a veces tenemos la voz en nuestro interior y queremos decírselo a alguien pero a lo mejor luego no tenemos a las personas correctas rodeando nuestro día a día y bueno pues ahí está este esfuerzo que hacemos con mucho gusto Néstor y un servidor para hacerles llegar a este tipo de temas que pues realmente sí son de interés y hay bastante de donde sacarle ahí una venita y explorarle si a usted le gustan estos temas pues adéntrese al mundo de las teorías eh, nuevas que ya son conocidas o de las más antiguas como esta teoría sinérgica que ya también encontraba bastante exploración. Vaya de es temazcal, está bastante rico. Eh, si no ha ido alguna vez, eh, es muy recomendable. Realmente es al interior de una cúpula de, de, formada por ramas y cobijas. Hay gente que ya lo tiene hecho de, de piedra, hay gente que usa cuevas, hay gente que usa tabique, o sea, son de muchas formas y maneras, pero anda lo mismo. Y, incluso pues de manera eh, técnica, pues usted se desintoxica de tanto sudar ahí la piel le queda súper tersa bueno ahí me quedo así como nalgas de bebé la piel, <ríe> toda suavecita y sales hasta yo creo más delgado y desintoxicado como cuando entras a, a eso de los vapores, pero ahí son piedras vivas que son calentadas le llamen las, las madres las calentan en leña con un ritual igual las ponen el centro del temazcal y les echan aguas con hierbas también para que generen los vapores y los rezos que ya menciona esto. Esa es una experiencia bastante recomendable. No es para todos porque muchos se llegan a asustar con el nivel de calor que sí se llegan a encerrar. Porque si sí se manejan temperaturas bastante elevadas. Pero pues ahí los guías que le inviten pues también le dirán qué hacer. Realmente una visita de estas guías pues es muy recomendable para todos. Vamos a concluir este programa hasta aquí el día de hoy. Vamos a retomar, si usted nos lo permite, este tipo de temas, eh, a posteriori, al revisar a lo mejor un poco más de bibliografía de este señor o de este tipo de historias, habrá más exponentes, incluso eh, por ahí investigué a una, una escritora que seguía Einstein, que decía que este tipo de temas también Einstein como que les daba seguimiento a pesar de, de ser quien, quien fue, ¿no? Uno de los científicos más brillantes del mundo entonces eh, por ahí eh, voy a cerrar yo mi participación de esta manera diciéndole abra la mente intégrese a estas nuevas tendencias que ya son eh, pues eh, eh, eh, más que comprobadas que el cultivar aparte de la mente el alma y la espiritualidad es gran parte de lo que usted le va a permitir tener una muy buena calidad de vida en no sé con qué era con quiera cerrar por aquí esta participación del programa, Néstor. Eh, no, el día de hoy vamos a cerrar, no voy a cerrar. El día de hoy quiero dejar abierto, quiero dejar todas las preguntas para que todos nos eh, en los comentarios nos acompañen con ese tema, porque al final de cuentas, pues sí es algo que... De todas las dudas que me dejan, ¿no? ¿Por qué manifestaba? ¿Cómo se manifestaría? ¿Cómo diablos podríamos ver algo que se pudiera materializar de la prácticamente nada...? El latiz, o sea, todo ese tipo de cosas, todas las preguntas van a quedar en el aire. El día de hoy no hay conclusión, no hay tarea para nadie. <ríe> a final de cuentas, quiero que nos acompañen en los comentarios en estos temas, porque, porque sí es como muy difícil que yo pueda, como, concluir, ah, sí, o no, no voy a hacer, voy a cerrarme porque nada de eso existe. No, quiero quedar con la, con la mente abierta, a esperando eh, a la expectativa, pues. De, de estos elementos y de todas las experiencias de las personas. A mí me gustaría, por ejemplo, que nos dejaran en el Telegram de XHT Web sus experiencias, pues telegram.org, creo que, por pues, Telegram, algo, o en, o en su Telegram, en su celular, póngale ahí buscar XHT Web y ahí va a encontrar XHT Web para que nos deje en el Telegram, en la voz del pueblo en TikTok, en la voz del pueblo en, en YouTube. Déjennos sus experiencias para que también aquí las contemos, porque a final de cuentas. Yo puedo hablar desde mi punto de vista, yo soy una persona sumamente cerrada, cuadrática, pragmática y difícilmente salgo de esta zona. Uh, si ustedes me dicen, mira vato, ponte a pensar y cuando estés meditando y escucha escucha tus sentidos y no sé qué, voy a tomar en cuenta sus recomendaciones y lo voy a poner en práctica para poder abrir esta mente y a final de cuentas llegar a, una, a un conocimiento, a lo mejor no puedo concluir nada porque ya lo hemos dicho, Uh, en algunos momentos no es que sepamos todo, ¿no? O sea, algunas cosas no solo no las sabemos ni nos las imaginamos Y por eso las cuestionamos, por eso queremos llegar al cuestionamiento Queremos que la voz del pueblo no solo sea chistes y cosas raras No, queremos que también forme parte de la cultura Queremos ofrecer algo que, que se puedan llevar a la plática Y yo creo que este tipo de charlas, para final de cuentas, para la borrachera, la, los cuates, la familia si va manejando en el DF y tiene mucho tráfico, pues salgan con estos temas, ¿no? Quien quita y, y a lo mejor eh, también pueden ustedes abrir este conocimiento y pues sí, nunca se cierren, nunca cierren su mente y siempre cuestionense todo. Exacto, pues ahí está amigos, esta intervención al respecto del tema aquí en la voz de la ultratumba, que sería más bien un poco en esta ocasión la voz paranormal, Hoy no hubo tanto al respecto de fantasmas, pero ya lo habrá. Estaremos dándole seguimiento a esto que nos mencionamos de estos llamados cazafantasmas de gente que está inmersa dentro del mundo de lo paranormal y que quiera atrapar un fantasma. Ya por ahí vi una entrevista de, de un tal Guzgri con Carlos Trejo y sigue con la idea loca que este tipo de Trejo de, de hacer lo que hicieron en la película de 13 fantasmas, ¿no? de de que casi encerrar o, o congelar a un fantasma <risa> y, y tenerlo ahí de muestra, ¿no? casi casi en exhibición pero bueno, ya les daremos más en el programa que esté dedicado a los cazafantasmas al respecto de qué tanto podría ser científicamente viable tipo de operación de esta manera y bueno, por mi parte ha sido todo les agradecemos una vez más su suscripción al canal síganos acá las cuentas ya conocidas de tiktok, xhtweb la voz del pueblo MX, es muy importante el MX porque por ahí hay otros colombianos que tienen la voz del pueblo y es muy importante que pongan la MX para que lleguen hacia nosotros ya sea en Facebook, Youtube y eh, también ya estamos en Instagram subimos por ahí algunas cosillas aparte de este canal eh, también síganos en las redes personales Francesco Ferrari y por acá con Néstor Velázquez Les agradecemos NetoBS, ahí está Arroba, arroba NetoBS en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Tinder Bueno, no Tinder para tinderear ¿no? Luego les cuento <risa> Solo para <risa> amigos <risa> sí, sí, sí. Yo creo que, te, o sea, creo a los que cuates. Te, Quieres que te hagan una limpia por ahí. <risa> no Alusión a, esto, Alusión a esto, pues ya está. Ya ya está. En, en lesión, no, no. <ríe> que no, te no te den agua de perro, agua está de todo perro está todo bien. Agua, ajá, agua de perro estancado, me pasen los huevos por la cara, no. Soy, soy sumamente escéptico. <ríe> y está. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen un excelente día, feliz fin de semana. Si nos están viendo en domingo, sábado. Bye, diviértanse. pásenla bonito.